bueno chicas, ya saben, suscríbanse a nuestro canal, regálenos un like y activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben, porque así nuestro canal sigue creciendo y cuenta con el apoyo de todas y todos. Lo pueden seguir en todas las redes como El Rincón de Rosy, compartan nuestros videos y por favor suscríbanse. Bueno chicas, hoy vamos a hacer este hermoso video. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras y a las chicas de la comunidad. Un fuerte abrazo. Hoy vamos a hacer estos hermosos aretes de Sofía, forrado en hilo. En nuestros videos anteriores, aquí les voy a dejar la, el link donde he hablado de estos hilos. ¿Se acuerdan? De cómo forrar una bola y... y y que lo usamos así que ya ustedes saben Le voy a dejar el link aquí arriba para que ustedes lo puedan ver bueno bueno chicas nuestra mesa está llena vamos a hacer estos hermosos aretes vamos a usar muchas cosas y los materiales que vamos a necesitar para hacer estos hermosos aretes vamos a utilizar el pegamento frío vamos a, a utilizar cristales del número 4 cuatro en total, aquí tengo dos, porque ya puse dos aquí, va a separar arete en presión o de la que ustedes gusten, recuerden, trabajen con los materiales que ustedes elijan y con los que se sientan más cómoda para esto yo ocupé tres yardas de hilo, de este hilo, este hilo es número 15, ocupé tres yardas, tenemos nuestra encendedora, nuestro pegamento Isis Mil, tenemos nuestro envase o nuestra jeringa. Recuerden que hay un tip también cómo limpiar esta jeringa y cómo usarla. Y precisamente este video va dedicado también acompañado del tip para que ustedes lo puedan ver. También aquí en, la cajita, en el enlace le voy a dejar también un enlace para que ustedes puedan ver el tip. Tenemos tijera, tenemos aguja e hilo para eso voy a ocupar media yarda de hilo nylon y tenemos dos botones en acrílico pueden ver este mide 20 milímetros y este que está aquí mide 22 milímetros Bien. entonces para empezar lo primero que voy a hacer es Vamos a poner esto por aquí, vamos a hacer un espacio porque siempre le he mostrado que cuando trabajamos con pegamento trabajamos con un plato de cerámica para que nuestra mimosa no se maltrate, ¿verdad? Entonces, vamos a poner este hilo por aquí vamos a limpiar esto miren eso es pegamento imagínense que le caiga la mimosa la daña entonces miren ya aquí vamos a utilizar nuestro eh, nuestro silicón frío en esta jeringa como le hablé como le comenté anteriormente sobre los sobre el cuidado de lo que tenemos que tener con esta jeringa yo utilicé un poco de pegamento para hacer este para hacer este primero entonces voy a poner un poquito más aquí porque me va a hacer falta un poco más. Entonces voy a, voy a ocupar el pegamento que yo crea que voy a necesitar. Si tengo que poner un poco más voy a hacer la misma función. Pero esperamos que él baje un poquito. esto aquí, tapo, ahora voy a poner mi jeringa, ¿Ven? el poco que ocupé, si necesito ocupar un poco más, poner un poco más, lo voy a hacer, pero siempre, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a trabajar con este botón, con el botón de 20 milímetros, voy a poner un poquito de pegamento, así no mucho, pongo mi herida aquí, voy a tomar mi hilo y voy a hacer esto, miren, voy a hacer un pequeño círculo sin que, miren, ven lo que pasa, entonces con nuestro encendedor que está aquí, Vamos a tomar en el doble y quemamos un poco la punta y aplastamos un poco. Vamos a dar vueltas, así. Hasta formar un pequeño círculo, como así, de ese tamañito. Ahora voy a tomar mi botón quede bien cerradito el círculo ni, y que no quede un ni que te quede muy apretado porque si te queda muy apretado él se va a aglomerar y se te va a soltar así como yo lo como lo acabo de hacer ahora mismo ¿Ven? ahora coloco aquí mi pequeño círculo. Voy a hacer un pequeño... Una pequeña... Así le hago. Pequeño presión. Y dejamos que él seque por un minuto. ¿Verdad? Así. Y esperemos que seque. Mientras él va secando, no es bueno que le pongamos mucho la mano porque puede ser que el pegamento suba hacia arriba si le pusiste mucho, claro está miren, y yo con esto le voy dando pequeños toquecitos y vamos a ir dando pequeñas vueltas así ven tomamos otra vez nuestra jeringa Y vamos a ir dándole vuelta, esta es la parte de arriba, o sea, esta parte. Y vamos a ir dándole vuelta, ¿Ven? miren, miren, y vamos a poner poquito pegamento, ya vamos a ir casi llegando a la parte de atrás. Lo hacemos con delicadeza, despacio, para que nuestro bello arete o nuestro trabajo no se ensucie. Porque el pegamento tiende a hacer esto, a dañar se forman unas pequeñas telitas de araña y se nos daña miren, con nuestros dedos le hacemos despacio sin tocar sin, sin que nuestras manos toquen el pegamento miren ven lo que les estaba hablando de las telitas de araña miren ahí quitamos con cuidado y cualquier cosa que ustedes vean que se queda un poquito manchada tomen un poco de alcohol y con un hisopo, lo quito. ¿Bien? A esto vamos a ir rellenando. Miren. Despacio, con cariño y amor. Y donde falta un poquito de pegamento, este no lo vamos a cerrar por completo. Como este. Simplemente lo vamos a llevar hasta aquí Porque todavía falta colocar Bien, lo vamos a dejar hasta ahí Y vamos a Con nuestra tijera A cortar Con nuestra encendedora Quemamos la punta y dejamos reposar, ven lo que les estaba hablando de las telitas de araña, miren ahí. quitamos, si no pueden quitarla tomen un hisopo y la quitan, bien entonces ya está nuestro primer paso está hecho, ahora este paso es repetido también, cada vez que cortemos la, la, nuestra punta del, del hilo tenemos que quemar para que se haga eso. ok chicas volvemos a hacer la misma función ponemos un poquito de pegamento miren el pegamento hace un pequeño grumo entonces con esto limpio ustedes lo verán muy tedioso eso de estar limpiando y esa cosa pero para que su jeringa tenga mayor uso y que, y que pueda, de esa manera podemos reciclar Vamos a hacer lo mismo, pegamos, hacemos un poquito de presión y dejamos que seque por un minuto, minuto, mil como ustedes quieran, un segundo, dos segundos. Miren. Mientras, tomamos y este sí lo vamos a llevar, miren, ven? Este sí lo vamos a llevar hasta la parte de atrás. Colocamos bien que esté en el centro. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner pegamento. Y vamos a dar vuelta. si ustedes gustan lo pueden hacer con el otro pegamento a mí me gusta hacerlo con este con la ega con la con la pega con la ega fría vamos a desenvolver nuestro nuestro hilo bien aquí falta pegamento y seguimos pegando sin poner mucho porque si ponemos mucho es como le dije al principio si ponemos mucho al poner el hilo él se va a subir hacia arriba el pegamento y se nos va a hacer un desastre porque va a subir por los bordes y se nos va a embarrar por completo Miren, aquí estoy trabajando con los bordes como ustedes pueden ver Ahora vamos a darle vuelta. Señores, no se pinten las uñas cuando estén trabajando con esto. De verdad, esto es un desastre. Cuando uno se pinta las uñas y trabaja con pegamento. Ponemos poquito. Porque no quiero que se haga se haga un desorden. Bueno, chicas miren ya saben suscríbanse compartan nuestro vídeo con quien ustedes más gusten síganos en las redes como el rincón de rosy gracias a verdad to, a, a esas chicas que me escriben por el bien por tantos mensajes bonitos gracias por el apoyo y regálennos un like miren aquí estoy poniendo, pegando okay, mi mis dedos están embarrados de pegamento pero le estoy haciendo miren, ven todo lo que hay ahí entonces yo voy a hacer esto porque no quiero que se siga en su cimbo. recuerden el video del tip lo limpiamos con mire, con alcohol un viper y limpiamos todo nuestro, todo nuestro utensilio de trabajo verdad entonces aquí estoy pegando un poquito, poniendo un poco más de pegamento y creo que me llevo una parte en mis dedos. entonces ahora yo voy a cortar este hilo aquí y voy a seguir poniendo esto aquí así voy a cortar este chin porque ya no me cabe ahí con mi encendedora que tengo aquí lo voy a quemar y voy a aplastarlo y está listo ¿Ven? miren me he quedado un poquito de hilo y este pegamento que está aquí este pegamento que queda aquí me quedó bastante. Yo voy a seguir usándolo, pero como quiera les voy a enseñar. le voy a enseñar cómo limpiarlo, ¿sí? Entonces, también si ustedes quieren, lo pueden, lo pueden destapar esto. Si ustedes gustan, también pueden hacer esto. Destaparlo. Y miren, no lo desperdiciamos como quiera. Tapamos. ¿verdad? Aquí está nuestro pegamento. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner esto para acá. Ya que le estoy enseñando cómo limpiarlo. Tenemos nuestro alcohol, como le dije anteriormente. Voy a, a quitar todo. Estoy buscando mi limpia, mi palito de brocheta, porque este que lo traje. mi palito de brocheta está aquí y entonces con cuidado para no dañar los aretes que ya no están hechos voy a tomar alcohol voy a tomar mi palito voy a hacer esto y lo voy a limpiar Ven. No es tan difícil, simplemente tomarnos un pequeño momentito para limpiarlo y poder usarlo nuevamente. Y también así reciclamos. Miren. Aquí tienen que limpiarlo también. Esto como les comenté anteriormente, también lo limpian miren que no le quede nada de residuo de del pegamento y esto también por igual todo es tomarse un pequeño momentito y limpiarlo simplemente para que sea útil en otra ocasión miren cómo salió el pegamento aquí tengo mi pin que le hablé anteriormente, miren, tiene pegamento todavía. Aquí le estoy enseñando cómo yo lo hago y de verdad lo hago porque esto nos ayuda a reciclar y nos ayuda a que esto sea útil para otra ocasión. Quizás lo veamos un poquito tedioso, pero. Creo que esta demostración, miren. Ahora voy a poner todo eso de lado. Vamos a separarlo y vamos a dejar que seque al aire libre, verdad? Entonces vamos a poner esto por aquí y esto por aquí. Ahora seguimos con los aretes Sofía. ¿verdad? Ahora yo voy a tomar mis aretes. ya están aquí voy a quitar este plato para trabajar ya directamente con la mimosa okay. vamos a mover todo esto okay. mover todo esto, el hilo que quedó, la tijera nuestro encendedor y nuestro pegamento okay. ahora vamos a utilizar los cristales del número 4 y vamos a hacer un pequeño nudito en la parte de abajo así de esta forma así vamos a hacerlo doble si usan pueden hacerlo triple porque estoy utilizando este hilo porque este hilo es totalmente transparente mire es bueno que esto le den un minuto o dos minutos de secado para, para que esté bien seco a la hora de hacer esto, de, de poner los cristales. Porque vamos, pues vamos a utilizar la aguja. Y recuerden que esto está pegado y necesitamos que esto esté seco. Entonces yo voy a hacer esto. Se pueden poner en cualquier extremo sin hacer mucha presión porque esto todavía no está se totalmente seco. Se mi aguja, lo voy a hacer de nuevo para reforzarlo y lo voy a hacer una vez más miren, estoy sosteniendo el hilo porque no está totalmente seco así que mi recomendación es espere que seque para com entonces comenzar a poner los cristales voy a tomar mi cristal uno de mis cristales y voy a, a y voy a tomar el botón de 20, de 20 milímetros y lo voy a conectar así de esta forma no quiero que se me enrede así que si se enredó aquí lo que vamos a hacer es tratar de sacar el cristal de donde se haya enredado bien chicas, miren, estoy conectándolo traten de hacerlo despacio miren bajamos directamente al cristal por eso le hablé de le dije que estoy trabajando con este hilo porque este hilo miren prácticamente es invisible y podemos darle una bonita terminación aloqueciendo a nuestros hermosos aretes Sofía entonces seguimos recuerden que este hilo todavía está un poco mojado recuerden que tienen que esperar para luego comenzar a conectarlo con los dos cristales Miren. Todavía la parte de acá arriba también está mojada todavía. Bueno chicas, yo espero que, yo espero que este video le haya gustado, que nos regalen un like y activen las campanitas, activen la campanita de notificación. Mira, ahora yo me voy a pasar a este lado que está aquí miren, a este lado que está aquí, ven, me voy a pasar así, y me voy a pasar justamente, me voy a quedar ahí, ven, disculpen el ruido por favor, eso fue una ventana, miren, tomo mi otro cristal y voy a hacer lo mismo, miren, ven lo que le digo, cuando el todo a vista, mojado nuestro hilo que nuestro pegamento no ha secado muy bien si le hacemos fuerza brusca con la con la aguja él se va a levantar ¿ven? así que háganlo despacio o esperen que él seque lo que pasa es que yo estoy haciendo el vídeo y como ustedes comprenderán tengo que enseñarle cómo se conectan los botones ¿verdad? entonces seguimos conectando los, los dos cristales y yo lo voy a dejar hasta aquí recuerden que aquí hacen su pequeño hacen el remate así de esta forma yo lo voy a dejar aquí porque voy a esperar que mi hilo seque correctamente para que me quede mi trabajo bonito también igual que el de ustedes entonces ahora vamos a pegar nuestras bases miren cuando ustedes ya hagan esto, entonces sí conecten, pueden pegarle el Ace 1000, AC 1000 a su base. Así. Lo ponen aquí. Así, de esta forma. Y esperamos, y esperamos que pegue recuerden siempre de limpiar esta esta esta boquilla limpiar aquí y tapen su pegamento bueno chicas eso ha sido eso ha sido todo por el día de hoy nos vemos pronto hasta otra entrega miren y estoy haciendo un desastre por enseñarle bueno vamos a dejarlo ahí esto ha sido todo nos vemos pronto. Vamos a esperar que esto seque. No se desespera igual que yo. Eh, déjame limpiarme las uñas del desastre de pegamento que tengo. <risa> Mentira, chicas. Los quiero mucho a todas. De verdad, mil gracias a todas por el apoyo. Ya saben de suscribirse, regalarnos un like. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras al canal. Yo me estoy riendo, de verdad que sí. Eh, seamos felices. Pongamos buena cara. Y vamos a reírnos un poco bueno chicas nos vemos pronto a otra, otra entrega ya saben compartan suscríbanse síganos en todas las redes como el rincón de Rosy nos vemos pronto bye